Buenas tardes para toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en este en vivo que organizamos desde la Fundación Neumológica Colombiana. Mi nombre es Jenny Liver Jurado Hernández, soy neumóloga pediatra de la neumológica, también hago parte de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y del Grupo Colombiano de Trabajo en Ast. Desde luego es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes hoy este tema tan importante acerca de los conceptos erróneos que tenemos en asma con el fin de poderlos aclarar y desde luego conmemorar también el día mundial del asma para quienes no conocen la fundación neumológica colombiana es una entidad privada sin ánimo de lucro que se ha dedicado a través de la historia a la atención médica integral del paciente con enfermedad respiratoria y a la promoción de su salud y específicamente hoy Queremos unirnos a la conmemoración del Día Mundial del Asma que se celebra el 5 de mayo de este año y que ha sido organizada por la Iniciativa Global para el Asma Gina. Esta iniciativa es una organización colaboradora de la Organización Mundial de la Salud que fue fundada en 1993 y cada año en el mes de mayo celebramos el Día del Asma para que todos nos concienticemos, comunidad y profesionales, acerca de la importancia de su diagnóstico, su tratamiento y su seguimiento en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el asma tiene una gran importancia para la salud pública. De hecho, las cifras han mostrado un compromiso por morbilidad de más de 340 millones de personas con asma en el mundo. Y desafortunadamente las tasas de muerte alcanzan más de 400 mil personas a nivel mundial y aunque el asma no se pueda curar se debe controlar y por eso buscamos con esta actividad desmitificar la enfermedad para motivar a sí mismo su tratamiento entonces desde luego le damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran el día de hoy conectadas tenemos ya varias personas que nos acompañan el día de hoy un saludo para todos ustedes, sabemos que nos acompañan de Bogotá, de Santander, de Villavicencio, incluso de Boyacá, y para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes la actividad del día de hoy. Aprovecho también para preguntarles cuáles son esas expectativas que tienen hoy acerca de los mitos del asma. Y les quiero pedir también de manera anticipada poder diligenciar una breve encuesta de satisfacción cuyo link van a encontrar en la descripción de este video y así podremos conocer la opinión de ustedes como público frente a estas actividades y los temas de interés para próximas transmisiones en vivo. Vemos que se ha conectado también gente de Zipaquirá. Qué bueno, bienvenidos. Aprovecho para comentarles que la información presentada a lo largo de este en vivo es de carácter divulgativo y no debe ser tomada como sustitución de una prescripción, diagnóstico o tratamiento médico. De hecho, la Fundación Nomológica Colombiana no se hace responsable de los perjuicios ocasionados por la omisión de esta advertencia. Recordemos que ninguna charla virtual o respuesta formal va a reemplazar la consulta de su médico tratante. Es muy importante siempre continuar con la fórmula prescrita por su médico y en caso de tener dudas frente a síntomas o el tratamiento farmacológico, por favor, contáctese con su EPS para solicitar una cita médica. Seguimos con una muy buena conexión. Tenemos, de hecho, varios pacientes que se han podido conectar el día de hoy de la Fundación Neumológica y también personas que no han sido atendidas en la Fundación, pero que se han vinculado a esta actividad. Para todos, bienvenidos. Realmente es un honor poder compartir con ustedes. También estoy viendo que nos tienen ya alguna pregunta en el chat que desde luego las vamos a resolver al final de nuestra presentación, pero que de hecho anuncio a la señora María, quien la hace, que va a estar incluida dentro de los mitos que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, muy bien, tuvimos una dificultad técnica, pero nuevamente ya estamos con ustedes para retomar entonces nuestro webinar del día de hoy. Como les comentaba, vamos a aclarar algunos conceptos erróneos acerca del asma infantil en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Asma. Entonces, quiero presentarles a ustedes los mitos que con más frecuencia escuchamos en diferentes medios o a través de nuestros pacientes o sus familiares en torno al asma la idea es que hoy podamos salir con un mensaje claro para desmitificarlos y llenarnos de conceptos claros y verdades en el manejo del asma. Bienvenidos una vez más, gracias a todos los asistentes y vamos entonces a arrancar con el desarrollo de los mitos. El primer mito que suele ser muy común escuchar, es que el asma es una enfermedad de los niños que se cura con el tiempo. La verdad es que el asma es una enfermedad real y crónica. Se puede presentar a cualquier edad, no solo en la infancia. Las personas adultas o adolescentes también pueden tener asma. La enfermedad no se cura, pero sí logramos controlarla. Y controlada, las personas pueden llevar una vida normal. Eso no exime al paciente de la posibilidad que después de estar controlado pueda volver a presentar en otra etapa de su vida síntomas o crisis o ataques de asma. Por eso es muy importante que todo paciente a quien definamos que presenta la enfermedad tenga un seguimiento periódico, pueda cumplir con las indicaciones médicas con respecto al cuidado, al tratamiento y al monitoreo de su enfermedad para que a largo plazo mantenga el control de la enfermedad. Muy bien, ahora miremos un segundo mito que podemos tener en torno al asma. El asma es infecciosa, es causado por infecciones respiratorias como la gripa y la neumonía. Entonces, lo primero que debemos aclarar es que el asma no es una enfermedad infecciosa, no es una enfermedad infectocontagiosa, ya que no es producida por virus como el de la gripa. Sin embargo, es importante aclarar que los pacientes que tienen asma sí pueden presentar ataques o crisis de la enfermedad debido a una infección respiratoria. Entonces, por ello es muy importante tener en cuenta que uno de los desencadenantes de crisis puede ser la infección viral, pero eso no hace que el asma se considere como una enfermedad infecciosa. El asma realmente es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas. Cuando hay inflamación de los bronquios, esa inflamación genera obstrucción de las vías respiratorias y en consecuencia, el aire no puede pasar fácilmente a través de las vías respiratorias y con ello viene la presentación de síntomas en los pacientes como tos, ahogo, dificultad para respirar, pitos o silbidos en el pecho, con una variabilidad entre una persona y otra. Aclaramos entonces que el asma no es infecciosa. Ahora bien... Ubiquémonos en un tercer mito que también escuchamos con frecuencia. No tengo asma porque nadie en la familia lo ha tenido. Es cierto que cuando tenemos asma, usualmente si hemos tenido algunos, alguno de nuestros padres con asma, existe una mayor probabilidad de que el niño tenga asma. Pero hoy en día sabemos gracias a los estudios de investigación que no necesariamente por tener padres sin asma, nuestros hijos no van a padecer asma, por el contrario, encontramos en el escenario de muchos niños que tienen asma sin una historia familiar de la enfermedad. Entonces recordemos en este punto que el asma es una enfermedad multidimensional, que incluso hoy en día se le ha dado la denominación de síndrome por la variabilidad o la heterogeneidad de factores que pueden estar relacionados con su presentación. Las propias personas podemos tener nuestra susceptibilidad genética o nuestra predisposición a que determinados estímulos del ambiente, sean factores ambientales o infecciones, contribuyan a la inflamación de nuestros bronquios y se acaben desencadenando los diferentes síntomas. Entonces, recordemos que el asma puede ocurrir incluso cuando nuestros padres sean padres que no tengan la enfermedad abordemos ahora otro mito vamos a ver el mito número 4 no es posible que tenga asma ya que solo toso durante la noche y solo he tenido en la vida gripas frecuentes entonces la verdad es que la presentación clínica del asma, como les decía, es heterogénea. El asma se puede manifestar de diferentes formas. Hay pacientes que pueden tener síntomas como tos o ahogo con el ejercicio, con la actividad física, tos cuando ríen, tos cuando lloran, tos cuando se exponen con el polvo, la humedad o los olores fuertes pero también podemos tener pacientes que incluso presenten solo síntomas durante la noche, tos o incluso episodios de dolor en el pecho, ahogo, y esto no quiere decir que por solo toser en la noche no debamos considerar la enfermedad. Por el contrario, saber que el asma se expresa clínicamente de una manera diferente de un paciente a otro es clave para entender que sí podemos tener asma. Y estos síntomas que les acabo de mencionar acaban siendo alertas importantes que todos debemos tener en cuenta, especialmente cuando tenemos niños que presentan síntomas respiratorios. Sumado a lo anterior, quiero hacer énfasis en las gripas. Si bien podemos tener muchos episodios de gripa en el mismo año, el hecho de que esas gripas se prolonguen y aparezcan algunos de los síntomas que les acabo de mencionar, deben ser alertas para que consultemos oportunamente al médico para que se indague de una manera más precisa, teniendo en cuenta el examen físico, las características clínicas del paciente e incluso exámenes complementarios, obtener una claridad frente al diagnóstico de astro. Nuestra recomendación es que le den mucho valor a esos periodos prolongados de síntomas ya que realmente pueden ser manifestaciones del asma, y mirar si dentro de esas gripas frecuentes queda algún síntoma residual o prolongado a través del tiempo que necesita nuestra especial atención. Consulten siempre con los profesionales de la salud porque ellos finalmente son quienes van a evaluar los casos de manera objetiva y realizar los exámenes que confirmen el asma. Muy bien. Ahora miremos otro mito que escuchamos también en la consulta y es a medida que use más el inhalador para el asma me vuelvo dependiente al medicamento. Quiero aclararles que realmente los medicamentos inhalados que usamos para el asma ninguno causa dependencia o adicción. Realmente son medicamentos seguros que tienen desde luego unos objetivos para ayudar a controlar la enfermedad. Nosotros los llamamos inhaladores. El inhalador es ese vehículo por donde viaja el medicamento inhalado que va a llegar a nuestras vías respiratorias y va a ejercer el control de la enfermedad. Y en este punto es importante tener en cuenta que en asma manejamos dos tipos de medicamentos inhalados. Los medicamentos controladores que son aquellos que nos ayudan a disminuir la inflamación de los bronquios y por ende sirven para el control del asma. Y por otro lado tenemos los medicamentos aliviadores que son aquellos que nos sirven para, como su nombre lo indica, aliviar en un momento dado los síntomas respiratorios que tenemos Ayudar a dilatar esos bronquios que están obstruidos o muy cerrados cuando tengo síntomas o tengo crisis. Les voy a poner ejemplos prácticos de los nombres de los medicamentos antiinflamatorios o controladores que pueden ser la beclometasona, la budesonida, la fluticasona, entre otros. Y dentro de los medicamentos aliviadores o que solo hacen un efecto para mejorar o aliviar los síntomas en la crisis, tenemos el salbutamol y el levosalbutamol o el verodual, entre otros. Esto es muy importante que lo tengamos muy presente porque ninguno de esos grupos de medicamentos definitivamente nos vuelven dependientes. Los medicamentos controladores o antiinflamatorios los usamos a largo plazo. ¿Esto para qué? Para controlar muy bien la inflamación. Entonces, realmente se usan a largo plazo porque se necesita... Eso para que el bronquio encuentre un control de la inflamación y asimismo nuestros niños no tengan manifestaciones o crisis de asma. Entonces, con esto, espero que tengamos muy presente que no hay dependencia a los medicamentos en asma. Ahora bien, los invito para que miremos otro mito y es no uso el corticoide o esteroide inhalado, es decir, el antiinflamatorio, porque genera daño y no deja crecer a los niños. Entonces me permito aclararles que los principales medicamentos antiinflamatorios que usamos en asma y que nos permiten lograr ese control a largo plazo son los corticoides inhalados. Y estos medicamentos tienen una gran ventaja y es que ellos actúan solo en los bronquios, a nivel bronquial y son en general tratamientos seguros para el asma. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que realmente su uso adecuado y a las dosis adecuadas favorece notablemente que el paciente logre una estabilidad clínica que se vea reflejada también en que el paciente crezca de manera adecuada y lleve una vida normal. Desafortunadamente, algunos casos en donde hemos visto que los pacientes no crecen bien es porque no tienen controlada y tratada adecuadamente su asma. Por eso es importante dejar de lado el concepto de que nos va a afectar el crecimiento y siempre que como médicos y con la ayuda de ustedes identifiquemos que los niños no están teniendo un buen crecimiento, hagamos una evaluación detallada que realmente nos permita concluir cuál es la causa de esa alteración del crecimiento que algunos pacientes tienen y que como les digo, eh, no todas las veces va ligado al contexto del ASCO. Aprovecho para comentarles dentro de este mismo mito que también hemos recibido de algunos pacientes la observación que han escuchado o alguien les ha comentado de la posibilidad de que los inhaladores afecten el corazón o que agranden el corazón. Realmente esto tampoco es cierto. Los inhaladores, como les digo, usados de manera adecuada y con las indicaciones precisas son tratamientos seguros para el asma. Tenemos que usar algunas veces manejos de rescate o tratamientos aliviadores con salbutamol, salbutamol, bromuro de ipratropio, fenoteromas, fenoterol. Algunas veces los pacientes, sobre todo cuando están en ataque de asma, pueden experimentar en algunos casos aumento de la frecuencia cardíaca o sensación de temblor. Estos efectos son transitorios mientras se está usando el esquema de crisis del medicamento Salutamol inhalado, por ejemplo, pero no son efectos acumulativos sobre la función o que alteren la estructura del corazón. Bien, pasemos entonces ahora a ver otro mito y es solo tengo que usar inhalador cuando tengo un ataque de asma. Este mito es bastante preocupante. ¿Por qué? porque realmente muchas personas, por miedo a usar los tratamientos de manera regular, exponen los niños a que finalmente vivan presentando crisis o ataques de asma o síntomas frecuentes. En este punto quiero ser bastante enfática, que se vuelve muy importante que diferenciemos que el medicamento que se usa para el ataque de asma es el medicamento aliviador, que solo se usa mientras el ataque, pero simultáneamente yo puedo estar haciendo normalmente el tratamiento antiinflamatorio con el inhalador que se haya formulado por parte del médico para que mi hijo o mi hija siga el tratamiento correspondiente. Entonces recordemos que el ataque de asma es lo que menos queremos que le pase a nuestros pacientes. Entre menos ataques de asma haya, menos posibilidad de que nuestros niños tengan consultas prioritarias, tengan menos urgencias, menos hospitalizaciones o menos ingresos a cuidado intensivo. Si uso todo el tratamiento como debe ser, los niños van a tener mejor calidad de vida, van a poder hacer ejercicio y van a evitarse la utilización de los diferentes servicios de salud. Obviamente, todos los tratamientos deben tener una adecuada supervisión médica. A veces nosotros como pacientes podemos pensar que nuestros, eh, nuestros hijos o que nosotros mismos estamos muy bien de la enfermedad y nos acostumbramos a vivir con ataques o síntomas de asma. Solo con evitar desencadenantes creemos que el asma se va a controlar y no es así. Definitivamente necesitamos que el tratamiento se cumpla para lograr el control óptimo de la enfermedad recordemos que tener el control del asma implica estar libre de síntomas durante el día durante la noche poder hacer ejercicio poder hacer nuestras actividades y desde luego estar libre de crisis o ataques o exacerbaciones que es el otro nombre que le hemos dado a los ataques o crisis Recuerden, por favor, que el uso de los medicamentos debe seguir una prescripción médica. Usualmente, eh, los médicos entregamos no solo la prescripción del medicamento antiinflamatorio, sino también del esquema de crisis cuando el paciente esté en un periodo de aumento de síntomas y le recomendamos mucho que sigan las instrucciones al pie de la letra. Y esto también indica que aprendamos a usar una técnica inhalatoria correcta. Eh, de nada sirve tener un medicamento muy bueno para controlar la inflamación de los bronquios si no lo sabemos usar. Por eso la invitación muy especial a que aprendamos en la consulta, a través de los programas de educación, a través de videos educativos formativos, de páginas reconocidas, el buen uso de la técnica inhalatoria. La inhalocámara es fundamental para lograr que el medicamento realmente alcance nuestras vías respiratorias y se logre el efecto esperado. Bien, ahora vamos a comentar otro mito que también es muy importante tenerlo en cuenta. El asma desaparece cuando usted se muda a un clima cálido y seco. Entonces, me permito aclararles que el asma no es una enfermedad que desaparezca dependiendo del clima donde esté. Lo que sí es trascendental y es la verdad es que si nosotros tenemos medidas ambientales correctas y utilizamos los inhaladores según la indicación médica, las personas con asma pueden vivir en cualquier clima que prefieran. Es muy raro que las personas tengan que mudarse de una ciudad a otra debido al asma. Cambiar de clima no debe ser la razón tampoco para suspender el tratamiento, el asma definitivamente necesita el tratamiento antiinflamatorio para que el paciente se recupere y logre mantener el control de la enfermedad. Bien, miremos otro mito. El, porque tengo asma no puedo tener ninguna mascota y esto se une a una pregunta que la señora maría nos hizo a través del chat quiero aclararle a la señora maría y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy que algunas personas no todas que tienen asma realmente si sí pueden tener una sensibilización alérgica o alergia a la caspa o al epitelio de animales gatos perros etcétera sin embargo Vuelvo y aclaro, esto no es que ocurra con todas las personas que tienen asma. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque algunas de las personas con asma pueden quedarse con sus mascotas, pero hay otras que seguramente no puedan quedarse con ellas. Todo depende de cada persona. Cada persona tiene una susceptibilidad, una predisposición individual a que determinantes alérgenos in, eh, o específicos alérgenos, como... Incluso el epitelio o la caspa de las mascotas le puedan generar sensibilización e inflamación de los bronquios, pero esto no ocurre de manera global en todos los pacientes con asma. Por eso nuestra recomendación está dada que hablemos claramente con nuestros médicos frente al tema de las mascotas para que se haga un análisis concienzudo de la situación y se pueda determinar este aspecto de manera clara según cada caso. Hay pacientes que incluso... Pasan a valoraciones especializadas para poder aclarar esta situación. Siempre consúltenlo frente a cualquier duda. El siguiente mito que traigo a colación es los enfermos de asma no deben hacer ejercicio. Y me permito aclararles que la verdad es que cuando el asma está muy bien controlada, las personas con asma pueden hacer ejercicio e incluso pueden practicar deportes de alto nivel. Nosotros podemos tener pacientes que no están controlados de su enfermedad o están parcialmente controlados de su enfermedad y aún presentan síntomas con el ejercicio. ¿Cuál es la recomendación? Hacer una práctica adecuada de ejercicio con las indicaciones que dé el médico, pero sobre todo buscar el control de la enfermedad a través del tratamiento que se les indique para que de manera gradual esos síntomas que el paciente tenía con el ejercicio se vayan acabando y desde luego haya más tranquilidad para hacer el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio más recomendado para un paciente con asma? El que esté más ajustado a sus posibilidades y a sus gustos o preferencias. Hay pacientes que les va muy bien con natación, otros que les va muy bien con el fútbol, con caminar, con trotar, con el baloncesto y desde luego esto pasa por analizar las condiciones del paciente para definir la práctica de ejercicio y aquel que le represente más comodidad. ¿Qué le recomendamos siempre a nuestros pacientes con asma para que realicen ejercicio de una manera adecuada y segura? Hacer calentamiento al inicio, hacer una rutina gradual de ejercicio a tolerancia, y finalizar siempre con estiramiento. Hay pacientes que necesitan por indicación de su médico usar salbutamol o algún otro broncodilatador de rescate antes de hacer ejercicio mientras van logrando el control óptimo de la enfermedad con la terapia antiinflamatoria. Esas especificaciones se deben consultar con el médico. Y es muy importante a su vez tener en cuenta que cuando se hace ejercicio, es clave también una muy buena hidratación eso va a evitar la fatiga muscular también y va a ayudar a que estemos en mejores condiciones para la práctica deportiva miremos otro mito los las personas por tener asma no se pueden vacunar contra el coronavirus y en eso quiero hacer también mucho énfasis y es que la verdad es que todas las personas, independientemente de sus enfermedades o alergias, deberían vacunarse contra el SARS-CoV-2, es decir, el nuevo coronavirus, para evitar que presenten una infección grave de la COVID-19. Obviamente, si sí, tenemos alguna preocupación porque en el pasado tuvimos alguna reacción previa a alguna vacuna específica, eso se debe analizar y se debe informar antes de la aplicación pero en general es muy importante tener en cuenta que los pacientes pueden recibir los pacientes con asma pueden vacunarse con seguridad contra el coronavirus y de hecho eh, la vacuna tiene un efecto muy benéfico para ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad si tenemos un paciente con un asma bien controlada la posibilidad de que desarrolle también formas graves de la COVID-19 se reduce. El principal consejo, mantener controlada la enfermedad. Hemos visto con preocupación que en la pandemia se han dejado de lado en muchas ocasiones los tratamientos del asma. Queremos invitarlos a que tengan en cuenta que independiente de la pandemia y así nuestros niños estén más guardaditos en casa, hay que hacer los tratamientos farmacológicos del asma y seguir las recomendaciones de prevención ambiental, porque finalmente eso es lo que ha mostrado evidencia que sirve para controlar la enfermedad. Y un niño con su enfermedad controlada puede hacer otras actividades, incluso en tiempos de pandemia. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Qué nos reportan a través del chat en este momento? Bueno, definitivamente hemos tenido una gran convocatoria. Siguen presentes nuestros pacientes de Asmaire Infantil del Centro de Experticia Asmaire Respira. Tenemos también personas que no hacen parte de la Fundación Neumológica, que se han conectado para saber cómo poderle ayudar a sus hijos en este camino del manejo del asma. Tenemos pacientes también que nos escriben de Ibagué, nuevamente del, dentro del país y fuera del país, nos siguen escribiendo. Eh, nos alegra mucho porque realmente este tipo de actividades lo que busca es dar mayor claridad frente a esas inquietudes o mitos que venimos teniendo incluso desde hace varios años frente al ASCO. Muy bien. Aquí adicionalmente tenemos algunas nuevas preguntas que me están colocando en pantalla, entonces vamos a irlas resolviendo. Vale Rodríguez nos saluda, hola Vale. Vale nos cuenta que su hijo lleva un año usando el inhalador de beclometasona nasal porque además sufre de rinitis. ¿No genera algún problema en su salud por su uso prolongado? Vale, muchas gracias por tu pregunta y es bastante interesante. Primero quiero aclarar que muchos niños con asma al mismo tiempo tienen problemas de rinitis, que es la inflamación de la nariz, que conduce a síntomas como congestión nasal, estornudos, rasquiña, mucho flujo nasal y la rinitis incluso puede afectar la calidad de vida. El tratamiento de la rinitis para que sea eh, muy efectivo para nuestros pacientes que tienen rinitis persistente con una serie de síntomas muy frecuentes o que afectan su calidad de vida o de sueño, necesariamente se hace con medicamentos antiinflamatorios que se administran vía nasal, como es el caso de la beclometasona. Algunos pacientes necesitan ciclos largos del antiinflamatorio nasal para mantener controlada su rinitis. Entonces la invitación vale es a seguir las indicaciones médicas que te hayan dado frente al uso y el tiempo de uso del medicamento nasal, porque sin duda le va a ayudar y desde que tú se lo apliques de manera adecuada, no vamos a tener ningún problema de seguridad con su uso. Muchas gracias, Vale. Bueno, aquí tengo otra pregunta súper interesante que nos hace Sandra Morales. Hola, Sandra. Sandra. Eh, tú nos preguntas, eh, Doc, ¿condiciono a mi hijo si mi apartamento tiene alfombra a empeorar su asma? Bueno, Sandra, muy interesante. Hay algunos pacientes con asma que tienen sensibilización alérgica a los ácaros del polvo casero y pueden tener como una fuente de acumulación de ácaros del polvo eh, las alfombras, a veces los propios colchones, o a veces las propias cortinas grandes y pesadas entonces mi recomendación es que lo analicemos de manera muy directa con su médico tratante para evaluar si los síntomas realmente están relacionados con la exposición al polvo casero y en caso tal de tener una relación fuerte de síntomas quizás sea necesario buscar una alternativa para el uso del alfombra. de todas maneras yo los invito a que ustedes como padres no se sientan culpables por el asma de los niños. También es un azar genético que ellos lo presenten, pero sí me parece muy importante que tengan en cuenta las recomendaciones que consensúen con sus médicos en cada caso particular para definirlo. Pero los ácaros eh, sí debemos reconocer que pueden ser un factor que para algunos pacientes inflama e irrita las vías respiratorias y condiciona inflamación. Por ello, analicémoslo directamente frente a todo el contexto clínico o la historia de tu hijo en la consulta médica para que se llegue al mejor consejo o decisión. A veces hemos tenido que recomendar poner algún tipo de plásticos sobre los tapetes o hacer una aspiración muy frecuente y directa o una limpieza frecuente del tapete para minimizar que estos puedan acumular ácaros del polvo. Gracias, Andrea. Muy bien, tenemos ahora a Yura Ríos Varón, quien nos saluda también, hola Yura, y nos dice, si mi hija no tiene crisis desde hace tres años, ¿por qué cuando corre o se ríe tose mucho? Haciendo ejercicio se agita mucho. Yura, es una excelente pregunta y te lo agradezco. Y aquí volvemos a retomar un aspecto que yo les mencionaba hace un rato. Cuando hablamos del control del asma, no solo estamos hablando de estar libres de crisis o ataques de asma. También para decir que el asma está controlada, es importante que los niños no tengan síntomas respiratorios. Es decir, no tengan síntomas cuando corren, cuando ríen, cuando lloran, etcétera. Eh, lo que nos hace pensar que basado en la información que tú nos proporcionas, seguramente tu hija no está todavía totalmente controlada de la enfermedad y podría beneficiarse de tratamiento antiinflamatorio aún. Es necesario que todos los síntomas estén controlados, incluso los que tú estás mencionando. Y vemos que ella seguramente va a tener una oportunidad de mejorar si hace tratamiento antiinflamatorio. Y si ya lo viene haciendo, si se ajusta de acuerdo a sus necesidades individuales para que logre el máximo control de la enfermedad. Gracias. Bueno. Ana nos pregunta, Doc, buenas tardes, mi hijo es asmático y rinítico, desde hace dos años está con salmeterol fluticasona de forma continua, ¿habrá peligro si sigue con ese inhalador? Una pregunta muy interesante Ana, eh, obviamente el manejo de salmeterol fluticasona es una terapia que en neumología pediátrica llamamos una terapia combinada, ¿Qué quiere decir? Que tiene dos medicamentos que se usan en el mismo dispositivo inhalado y nos ayudan a mantener controlada la inflamación de los bronquios y mantener los bronquios más abiertos al mismo tiempo. Es un tratamiento seguro, Ana. Se lo puede seguir usando siguiendo la recomendación médica. Obviamente en el camino del manejo de la enfermedad, como les decía, hay pacientes que pueden necesitar tratamientos muy largos, eh, desde que se usen con las dosis, con los intervalos adecuados y con la supervisión médica, son tratamientos seguros. Eso sí recuerda que debe siempre enjuagar la boca después del uso para no facilitar la formación de aftas o sapitos en la cavidad oral. Entonces sigue adelante con tu tratamiento y de acuerdo a las indicaciones médicas se irán haciendo los ajustes necesarios. Gracias. Lina Yadira Gómez Martínez nos dice, mi hijo ha estado desde el inicio de la pandemia estrictamente en casa, sin salir, no recibir visitas, sin contacto con personas con gripa, está, tratamiento, está con tratamiento para el asma desde el 2018 con Simbicor, el Simbicor es eh, un medicamento también combinado como el anterior, formoterol y budesonida son sus componentes, había estado bien, y en enero le inició tos que perduró alrededor de un mes y ¿a qué se puede deber? Bueno, Lina, también es una pregunta muy interesante. Entiendo que has tenido el niño muy cuidado dentro de casa y haciendo el tratamiento. Hay algunos aspectos, sin embargo, que nosotros debemos revisar en la consulta. Uno que estemos usando de manera adecuada la técnica inhalatoria para que realmente el medicamento esté alcanzando el depósito que esperamos en las vías aéreas o vías respiratorias y con ello pueda potencializarse su efecto antiinflamatorio. Entonces, lo primero que hay que revisar es si la técnica inhalatoria lina con que se usa el cimbicor está correcta o está incorrecta. Si está incorrecta, debe corregirse con un entrenamiento, con una sesión educativa, para que podamos aprovechar al máximo los beneficios del medicamento. Otro punto que puede estar influenciando es que si eventualmente se bajó la dosis o de pronto hubo olvido en la aplicación del medicamento, se nos pasó por alto usarlo todos los días, quizás eso eventualmente podría estar también incidiendo en el manejo del asma. Por otro lado, también puede haber la posibilidad que dentro de casa haya algún factor que irrita el bronquio, lo inflame y como respuesta a ello tengamos eh, síntomas respiratorios. Eventualmente, si recibimos algún tipo de visita, podría ser que eh, hayamos tenido contacto con algún virus, que haya desarrollado algún proceso viral y haya quedado una torre residual. Mi invitación sin duda es a que consultes para que nuestros equipos médicos puedan evaluar el caso en particular de tu hijo y tomar la mejor decisión frente a la investigación de por qué ocurrió esa tos. Gracias, Lina. Yura nuevamente nos pregunta, ¿por qué a los niños no les conozcan vacuna COVID así tengan asma? Yura, súper importante esta pregunta. Resulta que en este momento en nuestro país no tenemos aún disponibilidad de vacunas para la población pediátrica. Entonces, eso hace que en este momento no haya cómo hacer la vacunación de los niños. De todas maneras, el Ministerio de Salud, como todos sabemos, ha organizado un plan secuencial por diferentes grupos de edad. Ya en otras partes del mundo se están desarrollando estudios para poder verificar la eficacia y la seguridad de la vacuna contra el coronavirus que causa COVID-19 y creemos que con los avances médicos que se están teniendo, seguramente en futuros años vamos a tener ya la vacuna contra covid para los niños en general y con asma o sin asma los niños idealmente deben vacunarse. Muchas gracias. Andrea García Moreno, buenas tardes. ¿Se puede considerar una crisis de asma si mi hija al hacer ejercicio se agita y siente que no puede respirar? Eh, otra pregunta bastante interesante, Andrea. Eh, A partir del ejercicio, sobre todo cuando hay mucha, mucha inflamación en los bronquios, ¿uno podría tener una crisis de asma? Sí. Pero no todas las veces estamos hablando de que tener algo de tos o dificultad respiratoria es una crisis de asma. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo te hago para poder tener claridad? En la consulta médica, comentar directamente todos los síntomas que ocurren en torno al ejercicio, cuánto duran, si se recuperan rápidamente con el salbutamol inhalado o si se necesita seguir usando un esquema de crisis completo para aliviar los síntomas. Eso nos permitirá diferenciar hasta dónde era una síntoma con el ejercicio o hasta dónde es una crisis de asma que sobre todo decimos crisis, si hay ese aumento de síntomas que se mantiene, que requiere que usemos el esquema completo de salbutamol. En algunos pacientes ese esquema pueden ser 2, 3 PUF de salbutamol cada 20 minutos por una hora, después 2, 3, 4 PUF cada hora por 3 horas, luego 2, 3, 4 PUF cada 2 horas por 6 horas y luego cada 4 horas, entonces sí se vuelve importante eh, bajo la perspectiva que tú mencionas, considerar inicialmente que son síntomas, pero si se requiere usar el esquema de crisis para sacar al paciente de esos síntomas o sacar a tu hija de los síntomas, ahí sí estaríamos frente a una crisis que seguramente se desencadenó con este estímulo, pero que algunas veces hay factores en el momento en que estamos haciendo el ejercicio de exposición del ambiente que podrían potencializar los síntomas. A veces la lluvia, el aire frío, el polvo en el momento que se está haciendo el ejercicio. Gracias, Andrea. Espero haber podido contestar tu pregunta. Angie Andrade nos pregunta, mi hija tiene asma severa no controlada. Ella es alérgica a los ácaros y el alergólogo nos propuso hacer un tratamiento de inmunización. Voy a corregir el término, sería de inmunoterapia. ¿Es necesario hacer dicho procedimiento? Angie, gracias también por tu valiosa pregunta. Y eso eh, quiero decir que no todo paciente, primero que todo, que tiene alergia a los ácaros, necesita hacer inmunoterapia contra ácaros o tratamientos inyectados para que se reduzca la carga de alérgeno o la carga de sensibilización a ese alérgeno, que en este caso son los ácaros, en su evolución. Eh, los asmas eh, pueden ser asmas alérgicas, y si uno logra detectar cuáles son esos eh, factores agravantes del ambiente o alérgenos que estimulan el asma, el primer paso es evitar esos desencadenantes como seguramente ya se ha hecho en el caso de tu hija. Cuando el alergólogo indica que hay una inmunoterapia necesaria contra ácaros, seguramente es porque es muy necesaria para el tratamiento de tu niña y el asma debe estar estable para que se pueda hacer el tratamiento de la inmunoterapia. Hay pacientes que incluso reciben eh, la inmunoterapia y no son directamente pacientes asmáticos, sino pacientes que tienen rinitis y cuando su eh, rinitis es una rinitis muy significativa, importante, se busca el momento adecuado para hacer la inmunoterapia contra ácaros, caso sea necesario. Pero aquí es importante tener en cuenta que tú lo que vas a hacer, eh, con la inmunoterapia no es curar el asma, es disminuir esa carga alergénica que incide o que puede predisponer a tu hija a desencadenar eventualmente más síntomas. Gracias, Angie. Ilva Guzmán Romero nos pregunta, ¿qué debemos tener en cuenta para el uso de tapabocas en niños entre 5 y 8 años? ¿Qué especificaciones deben tener? ¿Deben usarlo al hacer el ejercicio al aire libre? Gracias. Ilva, excelente pregunta también. De verdad que muy complacida con todas las inquietudes que ustedes nos han transmitido el día de hoy. Primero que todo, el tapabocas que nosotros eh, recomendamos es un tapabocas convencional, el, el tapabocas que ustedes pueden adquirir en, en farmacias o almacenes de cadena. Eh, lo que sí debemos garantizar es que el tapabocas cubra completamente nariz y mentón y que lo logremos asegurar muy bien en las orejas. No necesitamos usar un tapabocas eh, muy especial, sino el tapabocas que normalmente conseguimos, preferimos esos eh, tapabocas que logramos conseguir en algunas de las fuentes que les mencioné, porque tienen las capas adecuadas que permiten garantizar la protección de los niños. Eh, no necesariamente tenemos que usar N95, sino los tapabocas convencionales. ¿Qué especificación? Que se ajuste al tamaño pues, de la cara del niño para que haga un mejor cierre o sello que evite que queden corridos los tapabocas o que se caigan fácilmente y que eso haga que el niño o la persona quede expuesta al entorno donde pudiera adquirir también el coronavirus. Importante decirles que de todas maneras en la situación de pandemia en la que estamos, es recomendable que incluso para hacer ejercicio lo hagamos con el tapabocas. De todas maneras, ustedes saben que el coronavirus es un virus que también se puede transmitir a través de gotas de saliva, eh, cuando alguien nos tose, eh, cuando estamos incluso compartiendo ejercicio al aire libre con otras personas. Entonces, la recomendación de manera segura es usarlo con esas indicaciones. Gracias, Silva. Sandra Pardo nos pregunta, mi hijo tiene recetado de sonida un puff en la noche, llevo 15 días el medicamento y le ha regresado la tos en la noche, ¿puedo aplicar salbutamol para evitar llegar a una crisis? Sandra, gracias por tu valiosa pregunta, eh, súper clave, ojalá podamos retomar el tratamiento antiinflamatorio que permita el control de la inflamación para lograr una estabilidad frente a los síntomas, pero en este momento sí se vuelve Importante entonces que acudamos a, a que al menos en este momento le uses el salbutamol cada seis horas eh, para que logremos mitigar esos síntomas y no terminen en una crisis. Pero lo ideal por encima de todo es que a corto plazo puedas obtener nuevamente la sonida para que puedas hacerle su tratamiento. Ilva, te agradezco por ese mensaje de agradecimiento. Ustedes saben que con mucho amor la Fundación Neumológica Colombiana brinda a todos ustedes las orientaciones eh, que podemos buscando la mejor salud respiratoria para nuestros niños y desde luego para ustedes que son grandes cuidadores de nuestra población infantil. Muy bien. Otra pregunta, Fabiana. Buenas tardes. ¿Cuál es la razón por la cual la inmunoterapia desencadena una reacción alérgica? Bueno, lo habitual, eh, Fabi, es que la inmunoterapia sea un tratamiento también seguro para los pacientes. Sin embargo, por los componentes que son requeridos para su, para su preparación, algunos pacientes podrían tener eventualmente alguna reacción inflamatoria local en el sitio donde se hace la aplicación. Raramente, raramente harían alguna reacción alérgica. Pero si la llegaran a tener... Es muy importante que se consulte primero con el médico quien formuló la inmunoterapia para evaluar qué tipo de signos o síntomas se cree están relacionados o atribuidos a la reacción alérgica para que se tomen las mejores definiciones frente a su uso o las recomendaciones previas a la administración de la inmunoterapia. Pero como ustedes saben, eh, con la inmunoterapia, como pasa con otros tipos de tratamientos, pues estamos incluyendo componentes que permiten estabilizar eh, al mismo tiempo las moléculas que van a hacer el efecto antialérgico o el efecto de reducir la carga de sensibilización alérgica y por ello poder precisar si corresponde realmente a una reacción alérgica necesita una atención médica. Gracias Fabi. Francis Castro nos pregunta y nos dice que también su hija es paciente de la fundación y le parece que la información que le hemos suministrado hoy ha sido muy útil y nos agradece. Franci, eh, recuerden que nosotros estamos desarrollando con frecuencia este tipo de actividades para que podamos resolver dudas, aclarar conceptos. Espero que la información que les he brindado el día de hoy sea muy clara para ustedes y sobre todo les permita tener tratamiento para seguir el mane tener la tranquilidad de poder seguir el tratamiento para que sus hijos estén bien. También nos dicen felicitaciones por el manejo del tema, se aclararon las inquietudes, me gustó mucho. Judy, muchas gracias y desde luego eh, súper invitados a seguir conectados. De hecho, les quiero comentar que el próximo eh, sábado vamos a hacer una actividad a la que les vamos a empezar a hacer divulgación acabando este webinar, este en vivo, también va a ser una actividad en vivo donde vamos a hablar acerca del tema y donde sobre todo se van a hacer actividades prácticas con materiales que van a permitir construir una manualidad para que aprendamos cómo funcionan los pulmones y cómo respirar adecuadamente para contribuir al manejo del asma. Entonces, esta actividad está planeada para el sábado que viene. A las 10 de la mañana, entonces estamos hablando del sábado, hoy estamos a 4, entonces el sábado 8 de mayo esta actividad, 10 de la mañana, conéctense, revisen los materiales, son súper sencillos y de fácil adquisición, pero estén con sus hijos, con sus nietos, con sus primos y aprovechemos para que con el grupo de expertos que va a acompañar ese día la actividad, aprendamos sobre cómo funcionan nuestros pulmones y aprendamos a respirar bien. Gracias a todos por conectarse, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para conocer la programación de futuras actividades y desde luego nos vemos en una próxima oportunidad. Mil y mil gracias a todos, un saludo especial de la Fundación Neumológica, la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y el Grupo Colombiano de Trabajo en Asma. Adiós.